¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el licenciado David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y me da un enorme gusto saludarlos. El motivo de esta comunicación es darles la bienvenida e invitarlos a que con nosotros ustedes puedan compartir un documento que como información es vital para sus esfuerzos. Es un compendio de herramientas, de información y, por supuesto, de conclusiones que pueden dar a su trabajo una capacidad diferente a la que hoy mismo tiene y que tiene que ver con profesionalizar su esfuerzo, pero sobre todo hacerlo congruente con la realidad que vivimos. No hay una posibilidad más remota que aquella que te da el no estar organizado. Una posibilidad real siempre será la que se fundamenta en argumentación y conocimientos de información que son básicos para los esfuerzos que ustedes hacen por todos sus pacientes. No tengo duda que este manual de procedimientos al que ustedes van a tener acceso les permitirá dos cosas. Uno, entender y dos, proceder en consecuencia ni más acalorado anhelo para que ustedes tengan con estas herramientas la plataforma que requerían para impulsar sus esfuerzos. No espero que tengan la necesidad de decidir inmediatamente después de haber leído esta documentación a través de todas estas diapositivas, pero sí estoy seguro que les servirá para crear en su cabeza y con sus asociados un esquema que, partiendo de la información que ustedes van a apreciar, les permita hacer que su tarea sea menos complicada. Como siempre, un abrazo para todos ustedes y mis mejores deseos.